Bueno, estamos en la etapa 4, o video 4. Y vamos a ver todo lo que va a componer la explicación en los siguientes videos. Que va a ser las conexiones. Vamos a hablar un poco de Studio One también. Tenemos los monitores, que en el video anterior me olvidé decirle que viene con un manualcito. Las instrucciones. Bueno, tenemos los auriculares, los cables USB, su manual micrófono condenser que ya mucho no hablé pero bueno de cápsula grande sensible para las voces tomar guitarras acústicas este es el modelo M m7 de resonus este también viene acompañado bueno del primero del soporte para ponerlo en el piecito se va a poder atornillar si miran ahora el video, pues no lo tengo que explicar después quedaría esa parte de frente ahí. se conecta al cable balanceado canon canon a una, de las de la interfaz, a una de las entradas de la interfaz y no nos olvidemos del controlador el ps49 son 49 teclas con modulación pitch tiene varios varios potes deslizable tabador eh, bueno esto sería completar este junto con la computadora por supuesto que en este caso es una pc completarían su home studio ya prácticamente no necesitarían nada más mezclarían tienen los monitores se tienen que monitorear cuando meten voces tienen los auriculares la interfase Guitarra, teclado, inclusive si tienen un, un teclado viejo que solamente tiene salida mide pueden usar las entradas salida mide de acá, pueden usar ese teclado. Conectan el micrófono con el cable que ya está incluido. Y con el, la tecla pueden meter sample, pueden hacer unas chapas, eh, meter este, una orquestación, lo que, lo que quieran, una batería, un bajo, lo que quieran. Pueden usar sampler con los instrumentos virtuales. Todo eso conectado a una PC, por supuesto, en este caso. Y ya estaría completado el Home Studio. Así que en los próximos videos simplemente vamos a dedicarnos a conectar y a explicar básicamente ¿no? ciertas cosas. Pero esta es una de las opciones mejores que hay en el mercado para tener tu primer Home Studio. Marcelo es mi nombre y nos estaremos viendo en los próximos videos conectando todas estas cositas. Good one.